pasando Rayton aquí estoy otra vez ya con Luis que lo echaba de menos no hemos coincidido ni una sola vez nada, nada. hoy vamos a hacer una ruta por la fuente vale por aquí la verdad es que no hemos estado nunca y no hemos visto que haya el material pero vamos a intentar a ver si descubrimos aquí bajadas que merezcan la pena que se vea que aquí en Jarbacete también hay, hay chicha. Bueno, vamos a ver si subimos. Y, y cuando encontremos la primera bajada, ya conectamos otra vez. Aladín, de despídete. ¡Vamos! Cerraico oscurecete, eh. Es que es una, es una, mira, macho, guau, guau, chaval. Que vistas hay de aquí, ¿eh, Luis. ¿Has visto las vistas que hay a la derecha? Mira, mira, vamos a parar aquí, vamos a parar aquí, nos vamos. Guau, chaval, loco, mira el peña, guau, qué bajada, tío, qué, qué guapo, eh. Claro, tenemos que bajar y luego volver a subir, ¿no? Sí. Hostia. ¿No hubiera sido mejor a lo mejor haber ido por allí. Hay que bajar por allá ¿no? Sí. Pero qué guapo, tío, eh. Fíjate allí todo el Vallequerde, ¿eh? Aquí que, que hay, que hay, que hay para hacer chicha, tío. A subir allí y meterla. Sí, aquel... Buah. Sí. Yo la metería ahí, en, Ahí en donde mueren las dos laderas abajo todo para abajo Qué guapo macho que esto es flipante tío fíjate tío es que parece que estamos parece que estamos en en, en, en el Pirineo o algo ¿a que sí esta subida así tío parece que estamos en el Pirineo y no vamos a estar en la puta vida y no sé si vamos a estar pero ojo mira qué guapo tío todo verde las piedras que es una subida, tío, que te anima a decir, joder, que siga así Ojo, eh, ojo que guapa, tío ¿Para allá o para allá? ¿Para aquí? No, no, no, no, no. ¿Eh? ¿Sí? espérate, espérate. Te voy, ya se lo vamos a hacer. que la rambla se trae aquí como mola la va a ir una rambla, ¿eh? una rambla de estas ¿eh? ¿De qué? Con la musculada, imagínate de la enduro musculada por aquí. Estaría llorando y gritando: ¡Me cago en la bota! ¡Me mierda! ¿Qué haces? ¡Qué cabrón, tío! Has cortado el rollo del vídeo. Vamos por una rambla de piedra. Vamos por una rambla de pedrolo. Vamos por una rambla de Pedro Loz. Vamos por una rambla de Pedro Loz. Por aquí Pero ¿por qué no te has metido por dentro, tío? Cabronazo siéntete por dentro si vamos con la Cevai si puedas con muscular pues bueno pues no te digo que no pero llevamos asistencia a la pedalada Y sé yo porque más adelantado porque es que no mola ir detrás por si, por si hay una tocha, no la ves y, y puedes hacer puedes hacer Piños al suelo, mira, ya hay camino ya Que ahora mismo somos los reyes del mundo porque muy poca gente está como nosotros a nuestra altura ¿a qué sirve? que desinteresadamente vaya, vaya haciendo pues, de momento de emoción cero cero para cero emoción ¿eh? bueno, pero ahora, una ahora veremos a ver si, si lo que tocamos porque este que también nos hemos perdido no nos hemos ubicado bien con el, con el, con el garmin y a ver si ahora <risa> sí, sí, sí. Mira, hostia, ¿eh? Mira, ahí vamos. Y aquí yo creo que ya he mucho porque.. Ahí aquí es más complicado. Se podía bajar, pero esto te quedas clavado ahí. Tío. Claro, es que tenía que tener ahí. Tenía que tener ahí mi tierra metida. Porque la bajada esta.. pero es que aquí tenía que tener que recrecir un poco 我的腳被人的 もがやばだ ¡Puto árbol ese! ¡Hay que contarlo, cojones! ¡Dios! Los putos matorrales me están sacando. Esta cena se la dedico a mis excompañeros de la ferretería. ¡Tapollanos! ¡Vamos locos! ¡Ah! ¡En toda la cara, loco! ¡Que ya huy madre! ¡El, vale. El matorrales! ¡En toda la cara! ¡Encreíble igual! yo sí he subido ¡Ah! ¿Qué haces loco Has roto ya el flow ha roto el flow seguro que es por aquí ¡Para, para, para! ¡Venga, vale, mi brother! Putos árboles esos, tienen un peligro, ¡loco! ¡Buah, chaval, ahí esa entrada, qué mala! ¿Eso salió los árboles? Aunque los veas pequeñitos y indefensos, son los más traicioneros loco. Te enganchas la maneta del freno. Y menos van que la trasera. Como te enganchas la delantera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! que te como, loco! ¡Que te como de los ¡Ah, chaval! ¡Qué pasaco de... de... de... de para qué ha pasado para para para por pues un mato mal, que se quería venir vamos Qué sí, sucia estaba pero bueno ¡Oh! Dios, tío. vamos Está ha <risa> no, con la mano. Está diciendo quinta. esta va a estar guapa, ¿sabes? ¿sabes Luis? que esta va a estar guapa por la izquierda también había senda, ¿has visto o no? Oh, wow. ¿Qué tal que a ti. 哦。Oh.